Me he equivocado, he cometido errores en programación y no sé cómo repararlo. Bueno, sí sé cómo repararlo, pero no me gusta la solución que tengo. Hola, soy Chepe Carlos y si estás viendo este video. Es que vos pues, sos parte de mi comunidad, que os hacemos proyectos, cosas interesantes y un montón de cosas en este canal. He tenido un par de errores en mi código, en, como cualquier programador, y no sé cómo solventarlo. La cosa es que si reparo el código. Muchos de ustedes no sabrán cómo repararlo o no sabrán por qué hice algo. Voy a hablar específicamente del problema y cuál es mi solución para poder mejorarlo y por qué no puedo hacer algo que me gustaría hacer, pero ni modo. En pasar específico, en este video, que es uno de los proyectos que a ustedes veo que les gusta mucho, un sistema de vigilancia con Telegram, he cometido un pequeño error que hace que muchos de ustedes no funcione este proyecto para nada. Si no se recuerdan, este sistema agarra un SP, un sensor PIR, un buzzer y un pequeño LED. Y manda una señal a su celular cada vez que alguien pasa enfrente de la cámara. Genial. El tutorial está bien hecho. Todo está bien. Y cuando yo lo probé, todo perfecto. Pero cuando ustedes lo ven, me encontraron errores. Han entrado en mi Discord. Si puede pueden entrar en Discord, link en la descripción. Ahí están con la comunidad. Y también yo me pongo a revisar sus códigos y a trabajar para poder sacar cosas más interesantes. Encontramos un error. El ID o el número que tiene ese código. Para el usuario puede ser un número muy Pero muy grande Y los códigos cuando yo lo probé, el número era pequeño Y ese ID es al azar Que depende entre cuándo creó la cuenta También depende de qué tantas veces Ha chateado y todas cosas interesantes Bueno, sé la solución ya del código De este video Pero no sé cómo repararlo Una solución que tal vez digan Chepe, borrar el video y subir uno nuevo Perfecto, es una solución completamente válida Y yo podría tomar la decisión De borrar este video, mejorar el código, grabarlo de nuevo o cambiar solo esos dos segundos, medio segundo de cuando sale esa variable que tengo que cambiar la información. La cosa es cuando YouTube saque este nuevo video y se lo manda a todos. Se lo manda primero a ustedes, a mi audiencia y va a decir, miren, este video les interesa a ustedes, a mi gente, ustedes dicen que están suscritos. Ustedes le dan like a los videos de Chepe, a usted le interesa. Y usted cuando el video, este video ya lo vi. ¿Para qué lo voy a ver de nuevo? Y YouTube va a decir este video a nadie le gusta y actualmente a este video le tengo espectacular, está yendo para arriba y sigue para arriba. Le ha ido muy bien, pero tiene ese pequeño error. A mí me encanta que los códigos se hagan perfectos y lo mejor posible. Como sabrán en mis tutoriales, yo intento que todo esté bien. En la descripción pongo las piezas que están, pongo los links que tienen que ver, otros videos interesantes que tienen que ver también con el tema que estamos hablando. Pongo quiénes son los que me apoyan, digamos si mi compañero a mí, todos lo editaron, los doy crédito y toda esta información es genial. Y si van a mi sitio web, también puedo encontrar el código fuente original para poder descargarlo y poder probar si ustedes quieren ya sea probarlo, escribir uno por uno, o quieren copiar y pegar y ver si funciona correctamente. Bueno, no puedo resubirlo, ya dije, ¿verdad? Voy a hacer un compromiso que es ver algo que podemos intentar un intermedio. Voy a de hoy para adelante, si encuentro un error en mis videos, voy a poner en la descripción del video, y en el sitio web, como aquí, se encontró una corrección. Voy a incluir cuál es la corrección. En este caso, es algo bien pequeño. Una variable entera. Tiene que ser entera 64-t. bajo Que el número, como dije, puede ser bien grande. Ya está incluido en el nuevo código. Si lo van a descargar en el sitio web, esa esta línea es exactamente la que tuve que cambiar. Y en el video de YouTube también va a aparecer esto. En la parte de abajo va a aparecer aquí corrección. Y voy a poner la corrección. En este caso, puse lo mismo. Cambié la variable. De in a IN 64 y una explicación Y si fuera necesario Creo que también sería buena idea incluir un video Dentro del video para explicar cuál es la corrección del video Creo que está bien Y si ustedes me dan correcciones Voy mejorando los videos, doy para adelante Eso implicó que yo me tuve que poner A programar un nuevo sistema para incluir Las correcciones a mi videos que ya tenía publicado Y de aquí para adelante voy a intentar Como siempre, evitar cometer errores Como siempre Pero también si hay un color pequeño O algo que no valga la pena Voy a corregirlo de esta manera. Si un error fatal, me equivoqué en algo que está horrible de mi video. Obviamente lo voy a borrar y lo voy a subir con la actualización. Pero para cosas pequeñas como esto, que solo en una variable hay que poner entero a entero el 64, creo que voy a usar este sistema. Quiero hacer este video para ser transparente con ustedes y sepan cuál es mi nueva idea para los videos y puedan ver en los videos futuros si hay algo que va a ser en parte correcciones. Igual. Si tienen problemas, como siente, pongan el chat, entren en el Discord y intenten, busquemos para mejorar los proyectos. Yo siempre voy a intentar buscar y dar las cosas lo mejor posible, pero como cualquier programador y ustedes también, cometeremos errores y siempre se pueden mejorar. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Espero que no corrija este, este video de correcciones. Adiós.